Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Y hoy tenemos el calendario de Adviento, como ustedes me lo han pedido en los comentarios Vamos a estar haciendo un resumen rapidito de lo que es Este Lowe que salió hoy en el segundo día del calendario Bien, lo puedes comprar por oro o con dinero real Creo que oro está en 9.775, si no mal recuerdo Bueno, algo así Te trae la tripulación, un espacio de garaje y misiones de por 5 Más el tanque, obviamente, bien bueno, ¿qué podemos decir del vehículo en sí? Vamos a hacer este microanálisis y sea al final del video que les voy a dar una sorpresa que no se la esperan, no lo sabe nadie, es eh, totalmente novedoso. Así que aguarden hasta el final del video, que va a ser cortito. Daño promedio, eh, promedio del vehículo 320 eh, está. está relativamente ahí. Es un daño promedio más tirando de un mediano que de un pesado. Te puede trollear y sacarte unos 240 o te puede pegar unos 300 y pico. Últimamente, por lo que estaba jugándolo y viéndolo, estaría pegando más unos 340, 320, 360. Por lo general, arriba de 300. Pero también te puede de jugar una mala pasada y pegarte unos 240. Acá se viene la parte jugosa y rica de el, del lowe, que es el cañón en sí. Lo que tiene que ver con penetración con eh, la velocidad de la munición y con ángulo de depresión. Fíjense que estamos penetrando 234 con munición estándar, 234, lo cual es un montón, chicos. Son pocos los tanques que tienen esta penetración y encima la velocidad del proyectil es excelente, 1150. El daño obviamente es lo mismo, 320. Penetramos 294 con munición de compuesto rígido, perforante, y fíjense la velocidad de salida, 1438, es que disparás y automáticamente el tiro llega. Con la munición alto explosivo, con HE, el daño es de 420, penetras 60, lo cual está muy bien. Y la velocidad del proyectil es de 1150, igual que la munición AP. Bien, fíjense eso, que está muy muy bien. Después, el tema de la recarga, bueno, puede ser que sea un poquito larga para este daño, bien. Pero bueno, eh, es lo que tenemos realmente, lo puedes mejorar un poquito si le sacás el, el extintor. Fíjate que si lo jugás con comidita, lo bajás a 9.45 y bueno, eh, tampoco es la panacea, pero mejora un poquito. Después, lo que tiene que ver bueno, velocidad en sí del vehículo, ya les digo que es hiper lento, bien, es muy, muy, muy lento. Eh, ángulos de elevación y de presión, menos 10 grados hacia abajo, es muy buena, es de las mejores del juego, pensá que solamente eh, pocos tanques tienen... Mayor depresión a 10 grados es muy muy buena es, eh, Les va a permitir asomarse por una lomita Siempre por los costados, recuerden Y poder bajar cañón para pegarle lo que tengas abajo Encima fíjate que tenés la torreta bastante adelante Con lo cual no hace falta que saques tanto tanto para poder pegar Elevación 38, creo que si no es la, una de las mejores del juego Tranquilamente vas a poder asomar el cañón hacia cualquier ángulo de arriba Realmente sube, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, velocidad de apuntamiento, bueno, acá sí tenemos un pequeño puntito medio flaco, 2.61 y la dispersión de 0.30. Bien, siempre los que me siguen los videos saben que eh, por lo general digo, sí, la dispersión 0.30 es la que figura, pero por lo general es 0.34, 0.35. No, en este caso es al revés: 0.30. En realidad, para mí, la dispersión debe ser de unos 0.28, más o menos por ahí andará. Es muy, muy preciso, es muy quirúrgico muy quirúrgico a la hora de poner un disparo donde vos querés que vaya, ¿bien? eso está, está bastante bien bueno, otro de los puntos débiles, DPM el daño promedio por minuto, obviamente al tener una recarga tan elevada para este daño tan pequeñito, podríamos decir es que no te, no te estaría dando los mejores resultados a nivel DPM <coughs> perdón Puntos de vida, 1.650, lo cual está por en, está en la media, por encima de algunos, por ejemplo el, el, el TS tiene 1.500, si no mal recuerdo, bueno acá está, 1.500, bueno entonces fíjate que tenemos 150 puntitos más de vida, que encima si le pones endurecimiento podría llegar a unos eh, 1.750, más o menos por ahí andará, eh, lo cual no está nada nada mal. Después fíjate que tenemos 150 de frontal, bien, esto angulado con el frontal así, deben ser unos 260 más o menos, 270 incluso te podría llegar a decir, eh, unos 270. No, acá no te van a entrar, por lo general los pesados de tier 8 no te van a entrar ni tirándote oro en el frontal, sí en la panza, acá te entra todo, bro, todo, todo, todo, todo lo que te tiren va a entrar, o sea, con AP, con explosiva, con, bueno, explosiva no, no tanto, pero... Eh, con AP te entra cualquiera, de tier 6, de tier 7, incluso un tier 6 tirándote de oro te puede llegar a entrar en la panza Así que, ojo, no te confies, siempre oculta la parte de abajo, oculta eso y te va a ir bastante, bastante bien Ventaje de chasis, 100 lateral, lo que importa, es muy bueno para hacer side scrapping, muy, muy bueno ¿Qué es side scrapping cuando te escondes atrás de una pared así, por ejemplo, y sacas solamente el tanque de costado Y asomas el cañón un poquito, te volvés a meter para que no te, no te peguen muy bueno, muy muy bueno. Si conocen la regla de los tres cañones saben que es prácticamente imposible que te penetren haciéndote side scrapping. Si tenés alguno y tenés muy buena penetración le podés meter un tirito acá abajo en el chasis, pero ya se pone complicado. Eh, Lejé de torreta 120. Esta torreta es muy muy dura. ¿Dónde te la van a clavar? Arriba. Arriba en el cosito del... ¿Cómo se llama? En el piringundín ese del comandante, arriba. Eh, en la cúpula del comandante A los costados acá donde tenés los agujeritos Y acá más o menos tenés que tener mucho cuidado Fíjate que es una parte que está relativamente plana Entonces tenés que tener mucho cuidado ahí Y algunos más expertos te la pueden llegar a clavar No es el anillo eh, O sea como, como anillo como tal Pero abajo del mantelete te la clavan también Así que, ojo, puntos débiles de la torreta Mucho, mucho cuidado En tier 8 asoma torreta tranquilo que vas a estar bien Movete, siempre móvete, no te quedes quieto Movete, movete, móvete, Porque si no sos pollo, así nomás te lo digo Eh... Después, movilidad, punto, así, punto para abajo del lowe movilidad muy, muy lento, terriblemente lento en todos los aspectos, bien, lo que es giro, giro de torreta, giro de chasis, movilidad hacia adelante, movilidad hacia atrás, no se mueve Fíjate que el tanque más babosa que hay es el maubreaker y tiene eh, 9, ¿cuánto tenía de movilidad? 9.52, así que imagínate, este tiene 11.85, o sea, está muy, muy cerca de eso eh, tiene buena potencia pero es que el peso es muy muy demasiado Entonces mmm, 39 km por hora no lo vas a alcanzar en la vida 17 en reversa no lo vas a alcanzar en la vida Velocidad de rotación lento, lento, lento Camuflaje inexistente 109, o sea nada Rango de visión 444 Si le pones comida esto se puede llegar a ir a unos 460 eh, Alcance de señal 967 metros lo cual está excelente En resumen, vehículo lento un Vehículo que pega muy bien, que tiene un cañón quirúrgico muy preciso Te puede tolerar algunas veces pero es que es muy preciso Excelente penetración, daño, daño de un mediano más que de un pesado, eh, tiempo de recarga elevado para ese daño mismo que tiene eh, Excelente ángulo de, de depresión de cañón, excelentísimo ángulo de elevación de cañón hacia arriba también Puntos de vida más que aceptables, bastante buenos, eh, frontal bastante duro, salvo los de que te tienen oro Te las van a clavar igual acá, o sea que tenés que tener mucho cuidado Y eh, la panza siempre cubrila, siempre siempre porque te van a hacer pollo, te van a entrar todo Así que en resumen eso chicos, un video cortito de el Lowe, me preguntan a mí si lo compraría o no y le saqué dos marcas, ¿o no? yo lo compraría, lo compraría porque me parece que es un lindo tanque para tener el garaje e ir conociéndolo de a poco. ¿Es un tanque fácil de jugar? No, eso quiero que quede bien claro, es muy difícil de jugar. Porque vas a ver tier 10, vas a ver tier 9, que te van a llenar de munición premium, o de, de APCR, o de hit, de lo que sea, y te van a clavar muchos tiros que te vas a ir puteando a tu casa. Entonces es muy difícil jugar, sí, con un poquito de paciencia, y, e ir agarrándole la mano, si, si tenés tiempo y paciencia para dedicarle, le vas a sacar el jugo como se lo hice yo. Pero eso fue en base a tiempo, tiempo, tiempo y práctica. Pero en recomendación general es, sí, a mí me gusta el Lowe, yo lo compraría. Yo, con mi plata, con mi oro, lo compraría. Después quedan cada uno, si lo compra o no lo compra. Esto no es un consejo, es lo que yo haría. Cada uno después es libre o no de hacer lo que se le cante, lo que quiera. Otra cosita que punto aparte, hasta acá en el análisis del Lowe. Lo que les dije al principio del video. Los que se quedaron hasta esta parte del video, chicos. El domingo 5 vamos a estar haciendo un torneo, ¿bien? ¿Bien? organizado entre el señor Cuche, Community Contributor de acá de Latinoamérica, junto con quien les habla, Nando, Community Contributor también, vamos a estar haciendo un torneo que hoy a la tarde voy a hacer un video más completo, incluso con la regla del torneo, lo hemos pensado, ya lo venimos diagramando hace unos días, eh, lo estamos hablando con otra gente también para conseguir más premios, vamos a ver si la gente de Warramin. ojalá que nos pueda ayudar Realmente sería un golazo para que esto Llegue a más gente a la comunidad Lo he solicitado como corresponde, lo hemos solicitado con Cuche Así que estamos a la, a la espera de su respuesta eh, Pero ya tenemos De por sí El alt proto 2 alt proto 2. Para aquellos jugadores eh, que quieran venir a jugar Es lo cuáles son básicamente los premios que podrían llegar, los premios máximos que podrían llegar a ganar Después vamos a ver si conseguimos a través de Warhammer algunas cositas más también Y en el caso de que no se logre eso, bueno yo también pondré algo como para que poder convencer Y que haya más cositas para que sea más interesante para ustedes Hoy a la tarde voy a estar subiendo ese video, así que estén atentos porque no es uno Dos al proto Dos al proto. Así que, bueno, amigos, nada, los dejo. Muchas gracias por todo. Cuídense. Espero que les haya servido. Dejen ese like y déjenme en los comentarios si se sumarían al torneo que vamos a estar jugando eh, el domingo con ustedes. Ahí estamos haciendo una superproducción, una mega producción ahí con Cuche que nunca lo hice en este canal y la verdad que estoy orgulloso de que, de que salga bien. Besos, cuídense. Chau, chau.